pasar a visitar a Yakarta. Lo que ellas hayan dicho en la acusación es como cualquier otra acusación, como cuando a usted lo acusaron de patearle la cara a una oficial de policía, como cuando usted puso un show para divertir, divertir, quitarle... Había sido acusado de acoso sexual del partido suyo al que usted protegió. Entonces, mire, yo cambié mi comportamiento. Así es que, don José María, no me venga con falsas hipocresías a, a romperse la ropa jugando como el defensor de cientos de mujeres. Don Rodrigo, el Tribunal del Banco Mundial comprobó sus conductas. Y las voy a leer aquí. Propuestas e insinuaciones sexuales no deseadas por años le decían que no y usted insistía. Usted les hablaba de su físico y de sus relaciones de pareja. Botaba objetos al suelo y les pedía que se agacharan delante de usted. Intentaba besarlas en la boca sin su consentimiento. Les hablaba de hacer orgías con seis animales. Usted hizo esas conductas y esas conductas son acoso sexual. Yo nunca he sido ni siquiera denunciado por ninguna conducta de violencia. La violencia de género puede estar en cualquier partido, pero la diferencia es cómo se aborda. En el Frente Amplio, cuando se han dado casos, los hemos enfrentado. Aquí lo vergonzoso es que usted no quiere asumir su responsabilidad y se burla de las mujeres. Y también es vergonzoso que los otros candidatos callen ante esta situación tan grave y tan vergonzosa para las mujeres de Costa Rica. Doña Linet, su pregunta. Mi pregunta iba hacia otra persona, pero... Es que yo escucho, a don Rodrigo, y perdón, pero no puedo dejar de referirme a esto, a don Rodrigo. Para el conteo, sí. Sí, gracias. Don Rodrigo, yo no puedo entender cómo usted puede dar respuesta a hechos tan graves y lo continúa haciendo de esa manera que lo hace, comparando, comparando. Llame ese comportamiento, ¿cierto? es que se está golpeando la dignidad de las mujeres y usted hace comparaciones que no vienen al caso. ¿Cómo explica? Mire, doña Linette, eso? con todo respeto, usted es abogada, usted fue directora del organismo de investigación judicial. Claro que sí. Usted debería tener la capacidad intelectual de leer la parte resolutoria de un fallo judicial. Y la parte resolutoria de ese fallo judicial al que usted dice... Las acusaciones son acusaciones, pero al final del día, luego de haber entrevistado a 30 personas, no se pudo determinar que las acusaciones efectivamente ocurrieron. No se pudo, don José María habla de invitarlas a hacer una orgía con seis animales, especies de animales diferentes. Eso fue un chiste, don José María. Y a ella les molestó, así como le molestó una que yo dijera amor de lejos, felices los cuatro. Porque ella lo consideró que al tener ella un novio en Europa, yo estaba insinuando algo. Vean, por favor, tengamos un poquito de mesura. Yo no estoy diciendo que no haya cometido errores. Yo les pedí disculpas si las incomodé. No era mi intención incomodar a una persona joven diciendo en una mesa, amor de lejos, felices los cuatro. Eso es muy tico. Y de hecho... Este, ese es el tipo de acusación que, volvemos a lo mismo, doña Linet, yo hubiera esperado que si usted leyó el documento, se hubiera ido a la parte resolutiva diciendo se desestima la acusación de acoso sexual no. y la investigación que ¿Tiempo? llevó a esa decisión fue la correcta. Doña Linet, yo lo que esperaría, don Rodrigo, es dejarle de escuchar a usted que continúa denigrando a aquellas mujeres que presentaron sus denuncias, sus acusaciones, y lo así hace es. también con nosotros. Y me preocupa sobremanera que usted diga que un hecho como ese, así somos los ticos, así no somos los ticos. No. Ciertamente usted se fue de nuestro país por muchísimos años, y ahora regresa. Pero nosotros los ticos no somos así y las ticas al menos todavía. Y yo no le permito a usted que me diga, por ejemplo, de si tengo o no una capacidad intelectual, donde además de demostrada, don Rodrigo, yo lo que le estoy hablando a usted es de su capacidad moral. Porque los hechos se pueden dar y también se encuentran los momentos para disculpas verdaderas pero no lo que usted está señalando, donde lo que sigue poniendo en duda es a esas mujeres que han sido lastimadas. Bien. Vamos al periodo, en este segmento, el periodo abierto de 10 minutos, procurando como lo hicimos anteriormente, mantener un balance, don Fabricio me pide la palabra Gracias don Ignacio, yo quisiera eh, complementar un poco lo que le respondía a don José María en relación al tema de eh, la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales, siendo que incluso hemos presentado un proyecto para la titularización es decir, para tener los recursos en tiempo presente y que sean recursos que nos puedan ayudar, como he dicho claramente y ampliamente, a combatir la pobreza y a pagar deuda. El Colegio de Geólogos cuando hablamos, eh, por ejemplo, del tema del oro ha hablado de que en la minería, en la zona Norte se pueden recaudar hasta 9,520 millones de dólares en ingresos para el país por el desarrollo de crucitas y cuatro proyectos más, como Crucitas. Generación de empleo: 1,500 empleos en esa zona. En el cinturón de oro, 11.900 millones de dólares que también generaría mil puestos de empleo directo y 4.000 de empleos indirectos. Aquí el tema es que nosotros queremos combatir la pobreza y hay ejemplos, como les repito, casos como el de Noruega, que además de lograr muchos recursos económicos para diferentes causas, pues es hoy por hoy el líder y referente Fabricio. mundial de desarrollo sostenible, entre otras cosas relacionadas con medio ambiente. Me pide la palabra, don Rodríguez. Don Fabricio, eso es súper interesante. El tema de titularización, usted, tema técnico, bursatilización, es la palabra correcta en realidad. Usted nos podría decir de dónde está sacando usted los números con respecto al valor de las reservas, a qué tasa de descuento está trayendo los flujos futuros y cuáles son los supuestos sobre el plazo en que se van a extraer sobre el plazo de los egresos y de los ingresos de proyectos. Mire, don Rodrigo, usted está muy interesado en meterme a mí en temas técnicos. Yo no soy economista. A diferencia del presidente, sí paso de periodista porque he logrado liderar un movimiento político donde tenemos equipo económico, equipo de salud, equipo de seguridad. Bueno, no, pues yo le estoy preguntando etcétera. qué le sí, dicen... Usted los me está técnico. preguntando asuntos técnicos que yo, pues evidentemente, tendría que sentarlo a usted con nuestros economistas, que a diferencia suya sí se pueden reunir con el Banco Mundial, por ejemplo. Usted no puede hacerlo porque tendría que avisar con anterioridad para que las mujeres se alejen un poquito y no estén presentes mientras usted está ahí. El punto es que nosotros nos hemos reunido con los especialistas, el Colegio de Geólogos nos respalda en este tema... ...y vamos a seguir adelante en esta iniciativa, impulsarla porque traerá desarrollo y recursos para pagar deuda en Costa Rica... ...que por lo menos los cálculos indican que podría ser hasta el 20% de la deuda, 12 mil millones de dólares en cuatro años. ¿Ninguno me pide la palabra, don Rodrigo? No, yo creo que es muy bonito vender aspiraciones... Eh, don José, don eh, Fabricio, usted dice que usted se reúne con un montón de gente. A mí me gustaría saber con quién es. Ya casi eh, le digo. No, no, cuénteme. No, ya, sí. oh, ya casi Pero, digo, lo tengo este, planeado para Lo que más le allá. estaba preguntando claro es muy sencillo. Le han hablado sus técnicos uh -huh. de Gracias. esas variables tan importantes, porque usted está prometiendo 12 mil millones de dólares, que como muchas cosas de su programa, lo saca de un sombrero como un ey, conejo, Le acabo un de, dar dos de magia. Datos, le acabo de dar dos datos relacionados con lo que dice el colegio de geólogos los no, no, especialistas pero, pero, en este tema es, eh, se los acabo lo siento, de dar, y es un, es un artículo bastante si no, si no lo sabe está bien no, no, no si lo sé, le acabo sea, de dar datos sea. del colegio de geólogos y además si, a ver no, don Rodrigo, yo yo, usted habla y dice que nosotros tenemos un guión es como que yo le diga que usted tiene un guión en este tema del acoso sexual, no, es que nosotros estamos trabajando y nuestros equipos siguen trabajando para generar muchos más detalles técnicos y no técnicos que claro. sobre todo le devuelvan la esperanza a los costarricenses Fabricio, de que alguien va a trabajar por ellos. Me está la palabra a don Eli, después Adelante. don José María Villalta. Eh, muchas gracias Ignacio. Eh, señores, lo que los costarricenses están esperando de nosotros es que hablemos de soluciones. ¿Cómo vamos a resolver los problemas que aquejan hoy a tantos cientos de miles de costarricenses? En la primera pregunta nos planteaba Ignacio cifras alarmantes acerca de la cantidad de familias viviendo en condición de pobreza, en condición de pobreza extrema, El, los estudiantes que han quedado excluidos. Tenemos una situación grave y por eso nuestro partido, en vez de entrar en estos dimes y diretes, venimos a hablar de planteamientos. Tres ejes para recuperar la confianza y poner la economía costarricense a generar empleo. Reducir los costos de producción y los costos de la vida, incluyendo planes específicos para la electricidad, los combustibles, las tasas de interés eh, y las cargas sociales. Un segundo eje que es poner al Estado a servirle al ciudadano, simplificando su estructura, fusionando instituciones para que los recursos alcancen para los beneficiarios de los programas. Y un tercer eje que es la simplificación tributaria, donde vamos a bajar el IVA para aliviar el bolsillo de los costarricenses y eliminar 90 impuestos en los que el gobierno gasta más plata de la que recoge, tratando de recogerla de manera okay. que hablemos don y el... concentrémonos en resolver los problemas de los costarricenses Don José María Villalta Yo realmente estoy sorprendido por la forma en que los demás candidatos invisibilizan el tema de los derechos de las mujeres y del hostigamiento sexual y callan ante las graves denuncias que pesan contra don Rodrigo Chávez que reflejan eso no es Su cierto, talante María. que reflejan su conducta, su relación con el poder, su tendencia al abuso de poder y el hecho de que es un acosador sexual. Don Elías, aquí estamos también para que los costarricenses conozcan nuestro carácter. Fue una falta de respeto también lo que pasó ahora con doña Linette. Y ustedes callan y tratan de cambiar el tema. Estas no, no son habladurías, María, no son usted, temas usted secundarios. Escuchó... En un gobierno del Frente Amplio <coughs> vamos a tener cero tolerancia contra el acoso sexual y todos los jerarcas que nombremos van a tener que comprometerse y serán destituidos en el momento en que exista el más mínimo cuestionamiento de este tipo. Don José María Villalta, vamos a ver. Lea el documento, usted también es abogado, la parte resolutoria dice... Se desestiman las denuncias, se desestiman las denuncias. Pero volviendo al tema, aquí viene Don Elia a decir, hablemos de propuestas. La gente que nos está viendo quiere saber los cómo, no las promesas grandilocuentes con las que nos han estafado en muchas elecciones. Por eso, yo lo único que estoy pidiendo es, doña Linet, ¿qué propuesta lleva usted a la mesa? En lugar de decir el diálogo democrático. Eso no soluciona nada. Hay que tener fundamentos intelectuales. Lo mismo le pregunto a usted, don Fabricio, sobre 12 mil millones de colones que dice usted, andan por ahí. De dólares. Y, yo no, de dólares, perdón. y Esos son números en el aire. Don Rodrigo, Eso es todo. para mantener el balance, don José María Figueres. Yo quiero aprovechar la intervención de don José María Villalta para conversar un poco sobre la tristeza que en nuestro país viven las mujeres. Ciertamente aquí tenemos problemas estructurales que son producto mucho de una cultura machista en nuestro país. Tenemos cosas como una desigualdad salarial para igual responsabilidad, que es algo que debemos acabar ya. Tenemos un recargo del trabajo por una cultura histórica en donde no asumimos los varones, las responsabilidades que nos competen y deberíamos, don José María, en esto del acoso sexual ir mucho más allá y declarar todo lugar público libre de acoso sexual. Tiene don Eli, me haya pedido la palabra, después don José María Villalta. Sí, gracias. Eh, José María Villalta, yo sé que a usted le encantan los monopolios, pero no se arrogue la exclusividad en este tema de la mujer y sobre todo de la condena a las actitudes autoritarias y machistas de Rodrigo Chávez. Usted escuchó la pregunta que yo le planteé, donde le cuestioné precisamente sus actitudes en el lugar de trabajo, el, el, las, eh, las sanciones que le impuso el Banco Mundial por el caso de acoso. Así que, por favor, eh, José María, yo sé que usted verdaderamente cree en esa causa, pero también la creemos nosotros y estoy seguro que la mayoría de los aquí, los aquí presentes. Así que, por favor, discutamos con altura, no inventemos cosas, porque yo sé que usted lo que quiere es hacer, hacerle creer a la gente que todos los demás no defienden las causas importantes. Don José María, 30 segundos para el balance. Lo que pasa, Eliezer, es que usted dijo que esta... Que estas discusiones no eran importantes, que hablemos de otra cosa y trató de cambiar el no, tema. No, no, no, no. Y eso no está bien. Está Los costarricenses quieren conocer también. Nuestro talante. Por, supuesto. por ejemplo, a mí también me preocupa mucho el tema del tipo de cambio, la necesidad de tomar acciones serias para evitar que baje el tipo de cambio, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. pero hay que tener credibilidad para eso. Don Rodrigo, efectivamente, si va al Fondo Monetario Internacional, probablemente ni lo dejen entrar por las denuncias que existen y esto tienen que saber los costarricenses por la gravedad del hecho. Doña Linel me está pidiendo la palabra que no, no ha hablado en todos los 10 minutos. Bueno, es que a veces cuesta, cuesta hablar cuando se ven actitudes como estas que lo que se quieren es obviar una situación que nos golpea a más del 50% de la población y que si bien está el tema del acoso también las conductas irregulares y que por algo tienen que alertar hasta antes de entrar a un edificio, etcétera. Pero lo cierto es que las mujeres tienen múltiples problemas, tenemos múltiples problemas, y lo que se hace es dejarlo de lado, y a veces parece como que la reacción es absolutamente parcial e insuficiente. Gracias a los cinco candidatos, a la señora candidata, vamos a ir a una pausa eh, corta y regresamos con el periodo de preguntas entre ustedes que será el tercer segmento vamos a una pausa ya regresamos 6 de febrero, con todos los detalles y el análisis de las elecciones presidenciales. Infórmese con la cobertura más completa. Permítanos seguir el camino de su voto. Llegó la hora de ejercer su derecho. Nuestro equipo estará atrás de la pantalla para llevarle a usted la mejor información. Elecciones presidenciales 2022, solo por Teletica. Somos Como somos en nuestra tierra Somos campos sembrados y anhelos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 Solo por Teletica. Un ser humano que convive en sociedad asume un gran deber: cuidarse, cuidar a los suyos y también cuidar a los demás. Esa sensación interna que llama al ser humano a cumplir su obligación y le hace cumplirla se llama responsabilidad. Y en estos momentos, nuestra responsabilidad más urgente es cuidarnos todos para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Esa responsabilidad significa al menos tres cosas. Lavarnos las manos, usar mascarilla y mantener la distancia de los demás. Esa responsabilidad es nuestra mayor esperanza. ¡Hagámoslo! ¡Volvamos a construir esperanzas! Volvamos a construir esperanzas. So por continuar con nosotros para Televisora de Costa Rica, es una inmensa satisfacción poder llevar hasta su casa este debate para que puedan confrontar las, conocer las opiniones de los diferentes candidatos verlos confrontar sus ideas, esa es la intención que tenemos nosotros desde hace 12 años con eh, este formato de debate sin más demora, continuamos con los señores ...candidatos y la señora candidata... Eh, ...en este tercer segmento... ...lo que vamos a tener son... ...dos rondas de preguntas... ...entre ustedes... ...de acuerdo al orden... ...don Fabricio comienza... ...a quién le pregunta... ...a doña Linet Saborío... ...doña Linet es conocido por todos... ...que hay bastantes figuras del PUSC... ...que han sido protagonistas... ...en los dos gobiernos del PAC... ...el PUSC ha cogobernado con el PAC... ...he sabido también que empresarios que apoyaron a Carlos Alvarado hace cuatro años ahora están con usted también, grupos empresariales. También he sabido que estos dos gobiernos han sido un desastre para el pueblo y nos han llevado a niveles históricos de desempleo, pobreza, corrupción e inseguridad. ¿Cómo le garantiza usted al pueblo que los de Luis Guillermo Solís, los de don Carlos Alvarado y los que andan con usted ahora no son lo mismo y serán ustedes entonces la continuidad del pacto Muchas gracias. Me parece un espacio muy importante para señalarle lo siguiente, don Fabricio. El Partido Unidad Social Cristiana el Unidad Social Cristiana nunca tomó ningún tipo de acuerdo para que usted pueda señalar esto. Hubo un acuerdo personal y ese acuerdo personal llevó a un grupo pequeño a ese acuerdo personal con el gobierno actual. Pero resulta que la persona que tomó ese acuerdo personal hoy no solo no está en el Partido Unidad Social Cristiana, sino que se encuentra en otra organización política. Así es, por lo tanto, que el partido que represento no ha cogobernado con el Partido Acción Ciudadana. Si algo hemos hecho, y en lo personal... Es ser muy crítica de acciones y omisiones de esta administración y de la anterior que lo que han puesto es en una situación de desventaja a la familia costarricense. Una situación de desventaja porque especialmente cuando se deja de gobernar, cuando se deja poner una hoja de ruta cierta, lo que se hace es afectar a la población costarricense. Bueno, para serle franco, doña Linés, yo nunca la escuché en estos cuatro años levantar la voz contra diferentes acciones del gobierno PAC. Los frutos de estos gobiernos del PAC, desempleo, pobreza, inseguridad, mayor costo de la vida, desesperanza. Corrupción, con nombres como estos, Manuel González, Elio Fallas, María Fulmen, Rocío Aguilar, Edna Camacho, Rodolfo Méndez Mata, Víctor Morales Mora, André Garnier, Patricia Vega, Carlos Manuel Rodríguez, Luis Javier Castro y como si fuera poco, Ana Elena Chacón. Son las figuras que demuestran que el Partido Unidad Social Cristiana sí ha cogobernado con el PAC. En estos ocho años. En suma, podríamos decir que el PAC es algo así como un hijo de liberación nacional y el PUSC. Así que todo apunta que si el PUSC llega a ser gobierno, será una continuidad del PAC. Cuidado y no con gente del PAC, también en algunos ministerios e instituciones, lo cual, por supuesto, todos lo sabemos, sería terrible para el país. Con este antecedente, pues, ¿con qué cara le piden el voto al país? Don Eliezer, sí. tu pregunta. Mi, mi pregunta es para Doña Linet. Doña Linet, usted ha sido víctima del bullying cibernético y de otras naturalezas en esta campaña. Inclusive ayer, José María Figueres, pero también Rodrigo Chávez, le hicieron muecas irrespetuosas durante sus intervenciones, burlándose de usted para robar cámara. Me interesa su opinión, como mujer con experiencia en seguridad, ¿Cómo abordaría usted el tema de la violencia, el acoso y la agresión contra las mujeres? Muchísimas gracias, este, don Eli. Efectivamente, eh, nada más que acá hay una diferencia. Lo están haciendo con una mujer que lo que ha hecho es toda su vida, toda su vida romper paradigmas. Una mujer empoderada que no necesita que la persona que está al lado le dé una aprobación. Lo que pasa es que eso no sucede con las actuaciones de personas como estas y que se dirigen a otras mujeres que no están en la misma condición. Porque resulta que esto denigra, denigra a la mujer, no a una mujer en particular, es a todas las mujeres. Con una situación muy compleja. Y es que aquel que no sabe respetar a las personas, ¿qué compromiso puede adquirir para tratar de llevar desarrollo a esas mismas personas? La empatía, el respeto por los derechos humanos por los cuales he luchado toda mi vida, pensando también en que cada espacio al que he llegado y que antes era solamente ocupado por hombres, le da espacio para que otras mujeres lleguen también. Nosotras estamos en todos los diferentes espacios sociales y merecemos, por lo tanto, un respeto absoluto. Muchas gracias, doña Linet, por compartirnos su punto de vista, aunque realmente no, no escuché una respuesta a la pregunta que le planteé. Para nosotros el acoso no es un chiste, lamentablemente el problema de la violencia de género está normalizado y está fuera de control. Hasta hemos leído burlas hacia las mujeres que recientemente han sido violadas en, en la provincia de Limón. Nosotros entendemos que estamos en un estado de emergencia en el tema de seguridad, en especial para las mujeres. No seremos tímidos en la educación contra el machismo que tanto daño nos hace a todos. Decretaremos la emergencia en seguridad para poder canalizar recursos policiales hacia las zonas de alta criminalidad. Así vamos a recuperar los espacios públicos y hacerlos seguros para todas. Como hombre, esposo, padre, colega, amigo y en especial como presidente, me comprometo con las costarricenses para que puedan vivir con dignidad y libertad. Don José María Figueres, su pregunta. Gracias. Doña Linet. Costa Rica gana cuando combatimos la pobreza y la desigualdad desde la raíz. Nosotros trabajaremos arduamente, sobre todo para ayudarle a las mujeres y a las juventudes que han llevado la peor parte en esta crisis. Durante su gobierno, doña Linet, el número de pobres aumentó en 130 mil en Costa Rica, ¿Qué hará diferente? ¿Qué tres medidas se compromete? Doña Linet. Muchas gracias. Primero, hubo ahí algunos cambios, pero no importa, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de a qué me comprometo. Vamos a hablar que me comprometo para comenzar con todas las mujeres de este país, don José María. Porque cómo hablar de llegar y trabajar en pobreza si antes no... Nos comprometemos efectivamente con las mujeres y para eso hay que respetar los derechos de las mujeres y respetar además el derecho de todas las familias costarricenses. Por lo tanto, primero, mi compromiso, mi compromiso absoluto desde mis, convic desde mis convicciones. Segundo, ¿qué es lo que queremos llevar? Oportunidades a ...todas las personas en este país... ...cuál va a ser nuestro abordaje... ...en cada uno de los cantones... ...los 83 cantones de este país... ...porque es la única forma... ...de trabajar... ...en esas diferencias que hay... ...y en fortalecer... ...lo que está bien... ...y en variar debilidades por oportunidades... ...¿qué más vamos a hacer? Instituciones articuladas... ...programas claros... ...vamos a poner a producir... ...a Costa Rica... ...y para eso... Tenemos que llevar créditos también. Tenemos que poner a los bancos del Estado a funcionar como corresponde y atender ahí la micro, la pequeña, la mediana empresa. Necesitamos además impulsar el turismo, la agricultura para que haya más empleo. Gracias, doña Linet. Doña Linet, con todo respeto yo hubiera esperado una respuesta más concreta sobre medidas muy puntuales. Por ejemplo, cambiando cómo se usan los recursos que usamos hoy en día para combatir pobreza, porque necesitamos hacerlo de una manera distinta, ayudándole a las organizaciones de la sociedad civil que combaten pobreza mucho más efectivamente que el Estado, como Chepe Cebaña, como el Comedor Social en Puriscal, como el Centro Canán de Carlos. Córdoba o como las organizaciones del padre Sergio. Segundo, cambiando la forma en que están organizados los gastos sociales. Aquí debemos avanzar hacia un piso económico familiar que garantice tres comidas al día para las personas y con esa reorganización de fondos llevar las pensiones a 40 mil personas mayores que no las tienen hoy en día. Don José María Villalta, su pregunta. Quiero preguntarle a Eliezer. Usted dijo en el debate de Repretel y en el de Colombia que la sanción que le impuso la Contraloría por faltas graves cuando era presidente del Consejo de Aviación Civil fue una persecución y que se dio por presiones políticas. Cita textual. A pesar de que esta sanción fue ratificada por los tribunales de justicia. De llegar al gobierno... ¿Usted asumirá la misma actitud cuando la Contraloría y los tribunales le señalen errores, descalificando a las instituciones? Don José María, no confunda a la gente. Yo fui sometido a un proceso en la Contraloría General de la República. Cuando se desataron los escándalos de corrupción y todas las personas que habíamos trabajado en los gobiernos involucrados en esos escándalos, nos convertimos en sospechosos por asociación. Me trataron de investigar de absolutamente todas las acciones que tomé como presidente de aviación civil y como viceministro de transportes. Y al final, lo único que encontraron fue que la junta directiva del Consejo de Aviación Civil, de la cual yo era parte, tomó una decisión en una situación imposible que hizo posible que se desarrollara el aeropuerto. Y esa situación imposible era que... Había un índice de precios mencionado en el contrato que yo no firmé de una licitación que inició en el gobierno de don José María Figueres y ese índice que no existía, tomamos la decisión con recomendación técnica de utilizar otro índice que medía exactamente lo mismo. La Contraloría avaló esa decisión y dos o tres años después, decide abrir una investigación y determinan que por haber utilizado un índice distinto del que se mencionaba en el contrato que no existía, merecíamos una sanción yo soy absolutamente respetuoso del ordenamiento jurídico costarricense lo he sido toda mi vida y fui sancionado por tomar decisiones que permitieron hacer a este país avanzar a diferencia de los que llegan nada más a calentar la silla Eliezer esto es un problema serio porque precisamente un caldo de cultivo de la corrupción es cuando los jerarcas de gobierno desde el poder empiezan a socavar las instituciones de control. Usted ha dicho ya varias veces que la Contraloría lo persiguió usted, que la Contraloría actuó por presiones políticas desconociendo la función esencial que debe realizar la Contraloría fiscalizando contratos como estos. Pero además usted no le ha hablado con la verdad a la ciudadanía, usted está ocultando los motivos por los cuales lo sancionaron. Es cierto que hubo un asunto, un asunto con el uso incorrecto del índice de inflación, pero también la Contraloría lo sancionó usted por negligencia grave y desconocer la legislación, por reconocerle a Alterra costos de desarrollo y financiamiento y de operación por más de 18 millones de dólares que no estaban en el contrato costos que tuvieron que pagar las personas usuarias cuando usaron el aeropuerto y esto es una falta grave que no se puede ignorar socavando las instituciones como han hecho también aquí otros candidatos doña linet muchas gracias don josé maría figueres di mis alternativas de créditos, de descentralización, de instituciones con hojas de ruta de planes, de programas para el sector agrícola, para el sector turístico el impulso hacia esos sectores pero resulta que usted en su sesgo quiere que adivine sus programas ¿por qué será don José María que tiene que terminar completando lo que yo estoy planteando? No, doña Linet, de ninguna manera. Y yo le agradezco que me haya formulado esta pregunta. Lo que sucede, doña Linet, con todo respeto, es que la gran mayoría de los costarricenses, y me incluyo con ellos, hemos tenido muchísima dificultad en poder adivinar lo que usted haría si fuera electa presidenta. Porque usted, doña Linet, dicho con mucho respeto, tiene la habilidad de hablar y de conversarnos, pero no de concretar. Y yo pienso que esta decisión y esta elección, que es tan importante porque es tan diferente, porque en el pasado fuimos a elecciones, amigas y amigos, y ganara quien ganara el país tenía un impulso para seguir adelante que en esta no tenemos, porque estamos sobre el filo de la navaja, porque cualquier paso en falso y nos vamos al barranco y porque no podemos seguir con la improvisación y la falta de pericia y experiencia en el manejo de lo político. Por eso, doña Linet, con todo respeto, es que le he pedido en mis preguntas que usted fuera concisa y precisa bueno ahora es concisa y precisa son dos términos más que usted le agrega a lo que ya me he hecho la costumbre de escuchar con todo respeto con mucho respeto mientras que lo que hace es procurar construir una imagen en torno a una candidatura donde yo sí siento que efectivamente costarricenses todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades pero yo creo que el próximo domingo lo que vamos a estar es en una elección efectivamente que no es cualquiera no es cualquier elección porque el próximo no va a ser cualquier gobierno y lo que nosotros necesitamos acá don José María para comenzar el respeto por las personas que nos escuchan por las personas que nos están viendo, por las personas que están acá al frente de estas cámaras, y yo creo que eso es lo fundamental si lo que se quiere realmente es responder y no es diciendo con todo respeto. Don Rodrigo. Yo le voy a preguntar a Don José María. Don José María, usted habla de cero, María, cero tolerancia, Figueres, perdón, usted habla de cero tolerancia a la corrupción. En enero lanzó una comisión de transparencia y ética con un super show. Solo días después se le desmoronó por acusaciones de la Fiscalía. ¿Cuándo fue, don José María, después de 70 años de liberación nacional y que usted se dieron cuenta de que no debe haber tolerancia con la corrupción? ¿No le parece? Muy poquito, muy tarde. ¿Tiene usted un granito de credibilidad, don José María? Absolutamente, don Rodrigo. Corrupción desafortunadamente han existido en muchos partidos y en muchos ámbitos de la sociedad nacional. Lo que importa es combatirla cada vez que se encuentra. Y por eso yo he sido contundente, don Rodrigo, en mi política de cero tolerancia a la corrupción y lo he reformado, perdón, y lo he reforzado con un anuncio importante de una gran comisión de transparencia que ha hecho pronunciamientos importantes a lo largo de la campaña y que nos acompañará conformada por quienes vayan a gobierno que no son necesariamente las mismas personas en un consejo de transparencia para velar por la transparencia de todas y cada una de las actuaciones de gobierno. Yo creo que eso es lo que esperan los costarricenses don Rodrigo y Costa Rica gana con eso. Gana con el combate frontal a la corrupción y gana con la transparencia. Y este candidato, don Rodrigo, que ha sido el sujeto de falsos que se me han levantado, de los cuales usted también ha participado, créame que será implacable contra la corrupción. Don José María, el PLR tiene una larga historia de actos de corrupción. ...que tiene a los costarricenses hastiados, incluyendo a las señoras del mercado central. Esta lista incluye Issa Alcatel, en la que usted fue el protagonista principal. La famosa refinería china, que nos costó millones y nunca llegó a nada. La trocha de doña Laura Chinchilla, la ruta 27, la concesión de la ruta San Ramón... ...que nos costó millones sin que avanzara un metro. El caso de diamante de los alcaldes liberacionistas... Aquí, en esta primera página, Oscar Arias pidió su expulsión del partido diciendo que el corruptor sabe a quién corromper. Dentro del club de amigos y parientes que es Liberación, hoy don Oscar salió a pedir el voto para usted, don José María. Ay, don José María, viera que no tenemos confianza en que usted y Liberación gobernarán sin corrupción. Las palabras se las lleva el viento. Terminamos esta... Penúltima ronda de preguntas entre ustedes. En el debate de Teletica, los candidatos y la candidata son los que tienen la palabra. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Don Eliezer, comienza usted. ¿A quién le hace la pregunta? Muchas gracias, eh, Ignacio. A don José María Villalta. Villalta, usted ha dicho en varios debates que se opone a más impuestos pero en su plan de gobierno propone que las empresas extranjeras deberán pagar un 15% de impuestos sobre sus dividendos y a esto lo llama contribución especial solidaria. Yo ya me sé la historia de que usted cuenta sobre el sistema tributario justo, pero cuénteme, ¿a dónde va a emplear a los casi 180 mil costarricenses que dependen de las empresas de zonas francas? ¿Y cuál va a ser su estrategia para atraer inversión extranjera con impuestos insostenibles? Gracias por la pregunta, Eliezer, porque me permite explicarle a la ciudadanía mi propuesta de justicia tributaria. Tenemos que hablar de justicia tributaria, porque las políticas que nos han aplicado quienes han gobernado este país, incluso usted como parte de un gobierno del PUSC, uno de los más cuestionados también, han hecho crecer la desigualdad. Como nunca antes, hoy Costa Rica es uno de los 10 países más desiguales del mundo y eso queremos cambiarlo desde un gobierno del frente amplio. Por eso hablamos de redistribuir cargas tributarias, que las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores independientes que están asfixiados, que están hasta el cuello de, de impuestos, se les pueda bajar la carga tributaria del impuesto sobre la renta y que al mismo tiempo cerremos los portillos legales que favorecen el fraude y la evasión, la evasión en aduanas, la evasión usando paraísos fiscales, la evasión de los más ricos que no pagan impuestos como, como podrían y deberían pagarlo aplicando el informe, por ejemplo, de los papeles de Panamá. En ese sentido creemos que hay una oportunidad a raíz del acuerdo mundial en el seno de la OCDE que plantea la necesidad de que todos los países, no solo Costa Rica, revisen los impuestos a las multinacionales. Nuestra propuesta se va a basar en ese acuerdo global, no vamos a hacer nada que afecte el empleo, la inversión extranjera es importante, pero necesitamos justicia tributaria para financiar la salud, la educación, la infraestructura que hace que el país sea atractivo también para la inversión. José María, el que calle otorga, evidentemente usted no me ha respondido la, la pregunta. No se necesita justicia tributaria para dar empleo, se necesita crecimiento económico para poder dar empleo a las personas. El tema de la justicia tributaria tiene que ver con otras cosas. Tengo que decir, José María, que todas las decisiones que yo tomé como viceministro de Transportes y en el Consejo de Aviación Civil fueron avaladas por la Contraloría General de la República, que después se arrepintió, de hecho, siete años después... Una cosa, cuando ya yo no era funcionario, una cosa es el papel fundamental que debe de cumplir la Contraloría General de la República, que yo reconozco y creo que es muy valioso, y otra es la realidad de cómo funcionan las instituciones. Así que, don José María, no lance cortinas de humo. Insisto que usted dice que está en contra de más impuestos, pero lo que hace es disfrazarlos con nombres rimbombantes. Lo único que logrará con su propuesta es desaparecer las zonas francas y el turismo de Costa Rica. Don José María Figueres, su pregunta. Gracias. Mi pregunta es para don Fabricio y es sobre inversión extranjera. Pero antes quiero decirle a don Rodrigo que yo nunca he sido acusado como ha sido usted. Y que yo sí puedo entrar a todas las oficinas en el mundo y no como usted que tiene que pedir permiso previo para ir al Banco Mundial y al Fondo. Don Fabricio, la inversión extranjera directa es importante en este país. ¿Cómo piensa usted atraerla Le hablo desde la experiencia de lo que ya hice, pero desde la seguridad de lo que voy a hacer. Gracias, don José María. Fíjese que para nosotros es clave este punto porque desde atraer, por ejemplo, zonas francas que llevemos fuera del gran área metropolitana hasta en general la inversión extranjera directa desde, eh, y atraer desde otros países empresas, grandes empresas que generen muchísimo empleo, es una prioridad que trabajaremos desde varios flancos, desde varios puntos. Por ejemplo, las condiciones de competitividad que está claro que hoy son pues, lamentablemente una traba para que muchas empresas vengan al país, precio de los combustibles combustibles, que ya hemos dado la ruta de cómo lo haremos, precio de la eh, electricidad también, conectividad, que también hemos hablado de nuestro plan 100%, conectividad, así como la generación de talento humano en nuestra gran reforma educativa que también hemos planeado. Está claro, y la misma OCDE ha dicho que en el tema de los impuestos, la disminución... De un 1%, el bajar un 1% al impuesto sobre la renta incide en un 3.7% en la inversión extranjera directa. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra ruta e insistimos en nuestra ruta de menos impuestos y no más impuestos. Es decir, no apoyar nuevos proyectos de impuestos y disminuir los que se pueda. OCDE propone. Aumentar impuestos solo si el país está por debajo de la media Y en Costa Rica estamos muy por encima de la media Con un 63% de impuestos Es decir, 63 de cada 100 colones que pagan en impuestos y cargas el sector productivo Así que reducción de impuestos y además el papel de representantes diplomáticos Procomer y Cinde en, alia en alianza con Comex, por ejemplo Gracias, don Fabricio Usted me ha comentado características internas a nuestro país y ciertamente por supuesto son importantes pero usted no me comentó cómo es que piensa traer a la inversión extranjera qué contactos tiene cuál es su entendimiento del mundo y de las oportunidades que eso representa para costa rica yo quiero decirle que habiendo trabajado en ese mundo lo conozco lo conozco bien conozco a muchos de sus actores el domingo pasado tuvimos una conversación que presenciaron las y los costarricenses con Richard Branson, entre otros. Esos contactos, don Fabricio, son importantes porque las realizaciones humanas pesan mucho en lo que es la atracción de inversión. Sobre todo inversiones que vayan dirigidas a trabajos para las mujeres y las juventudes que son quienes más han sufrido con esta crisis. Don José María Villalta. Yo le quiero preguntar a doña Linet. Doña Linet, le entrego este documentito. Doña Linet, en el 2000 se aprobó la Ley de Protección al Trabajador que obligó a las empresas públicas a destinar un porcentaje de sus utilidades para fortalecer las pensiones de la caja. Pero durante muchos años, y cuando usted estuvo en el gobierno de Abel Pacheco también, no se aprobó el reglamento lo que impidió que la caja recibiera esta plata. Ahí le entregué una nota donde la caja le pide a usted como, en ese momento, ministra de la Presidencia, que por favor gire la plata. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué usted no lo hizo? ¿Y por qué ni siquiera contestaron la carta? <coughs> mm, don José María, lógicamente estamos hablando de hace muchos años. Yo no podría decirle a usted que no se haya dado respuesta a esa, a esa carta, porque para comenzar iría totalmente en contra de lo que se ha caracterizado siempre eh, desde mi función y es dar respuesta adecuadamente y siempre he llevado despachos muy fuertes en los temas de gestión. Así es que me extrañaría, además yo le diría que es probable inclusive que esto haya sido trasladado hacia eh, la ministra, por ejemplo, de Salud o hacia la eh, coordinación del Consejo Social, yo no podría señalarle, don José María, discúlpeme, pero con el paso del tiempo no podría recordar el traslado que se le haya dado a este documento que usted, que usted me muestra hoy. Siempre, por supuesto, para nosotros la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido una institución no solamente insigne, emblemática, sino que, como usted sabe, la Caja Costarricense de Seguro Social es resultado propio de ideas social cristianas y bueno, dentro de, las, de, dentro de los deseos inclusive de fortalecerla, eh, en algún momento el gobierno hizo un abono importante inclusive a sus deudas, como para poner un ejemplo, pero no les sé decir que pudo haber trasladado no este documento. Doña Linet, no solo la carta nunca fue contestada, sino que, Ustedes en el gobierno nunca hicieron un simple reglamento que se ocupaba para que la caja pudiera recibir esta plata. Eso le generó un hueco al seguro de pensiones que afectó la vida útil del régimen de pensiones en varios años. Precisamente acabamos de ganar un juicio donde se condena al Estado por esta omisión y a pagarle al régimen de pensiones recursos que eran para facilitar el aseguramiento de las personas trabajadoras independientes. En un gobierno del Frente Amplio vamos a resolver este problema canalizando esos recursos que es una obligación de, la, de las empresas públicas para poder abaratar el seguro para las personas trabajadoras independientes, promover condiciones dignas de empleo para esas personas jóvenes que hoy están en total precariedad laboral, personas que trabajan, por ejemplo, como repartidores y que no tienen ni seguro de la caja, ni seguro de riesgos del trabajo, precisamente por ...porque estos gobiernos han incumplido sus obligaciones. Doña Linet. Eh, mi pregunta, perdón. Por favor. Gracias. Eh, don Eli. Hay un tema que vimos con preocupación, lo observé con mucha preocupación... Su candidato a diputado por el tercer lugar plantea eliminar el salario mínimo. A mí me gustaría conocer cuál es su posición al respecto. Muchas gracias, doña Linet, por darme la oportunidad de, de explicarlo. Nuestro candidato a diputado hace muchos meses antes de serlo, en, en medio de una discusión teórica ideológica, hizo ese planteamiento. Esa no es la posición del Partido Liberal Progresista que hemos dicho hasta la saciedad somos respetuosos de las leyes y de la constitución política de Costa Rica el artículo 57 de la constitución política protege el salario mínimo y vamos a mantenerlo de esa manera lo que sí vamos a hacer es que vamos a buscar la forma de reducir las cargas sociales tenemos una propuesta específica para que los EBAI sean administrados por cooperativas para bajar su costo de operación y trasladar el ahorro a los asegurados y a los empleadores de manera que el, el empleo pueda ser fomentado, la informalidad pueda ser erradicada sin tocar los ingresos y los salarios de los trabajadores de menores ingresos del país, que son precisamente los que ganan el salario mínimo. Pero queremos reducir la informalidad porque ellos a veces ganan incluso menos que ese salario mínimo. Y entonces vamos a trabajar seriamente para modificar las cargas sociales reduciendo el costo de operar de la caja. Es decir, no vamos a desfinanciar la caja, vamos a hacerla más eficiente, bajar el costo para poder trasladar ese ahorro a los trabajadores y a sus empleadores para fomentar el empleo y la formalidad. Lo que tendríamos que esperar, don Eli, ojalá, es que este candidato a diputado realmente responda a esa línea de pensamiento que usted señala, porque plantear eliminar el salario mínimo me parece que es algo muy grave, algo muy delicado, estamos hablando de derechos, estamos hablando de logros sociales que se han tenido y bueno, ojalá que así sea, don Eli, que esto resulte de esta manera y lo que entiendo sí es que su compromiso en lo personal es absolutamente contrario y que usted estaría, por lo tanto, entonces... Eh, no solamente contradiciendo, sino que estaría dejando sin efecto esta posición. Y bueno, le regalo cinco segundos para que usted me diga si podemos contar por lo menos con ese compromiso, porque me parece muy grave. Por supuesto que sí, bueno, doña Liner, porque hay... Las reglas, don Eli, no permiten eso. Muy bien. Y, don Rodrigo, su pregunta. Eh, don Elíasir, vea... Yo le iba a preguntar a alguien más, pero la verdad es que su gestión en el gobierno a usted le causó una prohibición por cargos públicos en cinco años. Usted alega una interpretación errónea. No, don Eli, los números son clarísimos. Usted le regaló 33 millones de dólares de los costarricenses al terra. 33 millones, 6 millones adicionales cinco días antes que saliera del gobierno. Si así manejó esa obra, don Eli, cómo va a manejar usted Costa Rica? Bueno, como los costarricenses habrán, habrán podido ver aquí, hay una inflación terrible. Primero mencionaban 18, ahora ya va por 33. Sí, nada de eso el es cierto. Hablando. Don Rodrigo, es mi turno para hablar. Perfecto. Sea respetuoso, no sea tan tóxico. Nada de eso es cierto. Yo no le regalé nada a nadie. Todas las decisiones que tomó el Consejo de Aviación Civil en relación con el contrato de la gestión interesada fueron avaladas por la Contraloría antes de poder ser ejecutadas. La Contraloría después decidió cambiar de parecer. Pero todas las decisiones tuvieron una primera aprobación de la Contraloría. Yo no puedo, siete años después de haber dejado yo la función pública, no puedo entender cómo... La Contraloría dice que lo que primero avaló no es correcto. Nosotros no les regalamos nada a absolutamente nadie. Hicimos un cambio en el esquema, cómo se distribuían los ingresos entre el Estado y el operador del aeropuerto, que más bien es beneficioso para el Estado, porque pusimos más ingresos para el Estado en la parte final del contrato y el, el, el gestor Alterra tenía que pagar una tasa de interés, en realidad una tasa de descuento del 9.9% en dólares. Eso prácticamente es una tasa de interés de garrotera. Y sin embargo, el gestor interesado lo aceptó para poder equilibrar un modelo financiero que había sido mal diseñado en una licitación que venía desde la administración de don José María Figueres. Don eso tendría una pizquita de credibilidad si la sala tercera no hubiera echado al suelo los mismos argumentos que nos está dando ahora y ratificó la suspensión de cinco años en cargos públicos. Quiero dejar muy claro ante los costarricenses que la ampliación del aeropuerto Juan Santa María que gestionó este señor nos costó aproximadamente 38 millones de dólares, como lo confirmó la sala tercera. Igual de sorprendentes me parecen las declaraciones de don Eliezer eh, sobre su gran financista de campaña, el dueño de la Toyota, Javier Quirós, que le da un chorro de dinero, según él, a cambio de nada. Mire qué casualidad lo que dice su financista en El Financiero, don Eli, que está interesado en construir un nuevo tren metropolitano. Me imagino que usted, si llega al Congreso, le va a ayudar mucho a lograr ese objetivo. No es cierto. Tiene la palabra para su pregunta, don Fabricio. Para don Rodrigo Chávez. Sí, señor. Para Costa Rica es esencial dominar los contactos internacionales para negociar temas clave de política económica, social y exterior. Para eso no hay que irse a vivir a Suiza muchos años o varias décadas como usted. Hay que saber hacer los contactos. Sin embargo, la resolución del proceso en su contra por acoso o conducta inapropiada en el Banco Mundial generó restricciones que todos conocemos que lo limitan para reunirse con ellos allá o acá, ¿Cómo se va a ganar esa confianza? ¿Cómo va a enfrentar esa limitación si usted salió por la puerta de atrás del Banco Mundial? ¿Cómo queda la reputación del país ahí, don Rodrigo? Mire, la reputación del país <coughs> es que van a tener un doctor en economía como presidente, no un actor o un cantante, primero que todo. Segundo, miente usted, don e. Fabricio, fíjese que lo único que dice la resolución es que para la comodidad de estas dos colegas y la mía, ...para no encontrarnos... ...cuando yo quiera ir... ...yo llamo y voy... ...no tengo ninguna restricción para que ellos vengan a... ...algo de estas cosas... ...sabría que ningún presidente de Costa Rica... ...ha ido a negociar con el Fondo Monetario... ...ni con el Banco Mundial a sus oficinas... ...ellos vienen aquí... ...yo les voy a llamar a la Casa Presidencial... ...y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer... ...con conocimiento de causa... ...por tanto, don Fabricio deje de asustar con el Cadejos, ya eso está más que resuelto, está más que litigado. Una llamada por teléfono, viera que a mí no me molesta, no me incomoda. De hecho, des cuando sea eh, presidente electo, probablemente después de 6 de febrero, me hubieran dado una vueltita a Washington, al Fondo Monetario, para que vea que podemos empezar a hablar con la gente que yo sí conozco. Y que tengo acceso como a la directora gerente del Fondo Monetario, con quien trabajé muy de cerca por años, la señora Cristalina Georgieva, y vamos a conversar mucho sobre Costa Rica. Qué preocupante es escucharlo a usted con esas respuestas, don Rodrigo, porque aparte de usted tener varias cosas en contra, los años que vivió fuera del país que lo alejan de la realidad nacional, el que lo haya traído el PAC de regreso a Costa Rica y además esa soberbia y arrogancia con la que usted se dirige a los demás, es todo un problema. Pero bueno, básicamente quiero decirle que a diferencia suya, nosotros sí podemos reunirnos con las multilaterales sin tener que avisar con tiempo para que las mujeres se hagan a un lado y poder pasar, sino que ya lo estamos haciendo y en esas reuniones hemos dejado una muy buena impresión con nuestro equipo económico, porque nosotros sí tenemos equipo económico. Entonces, debo decirle que no solamente estamos ganando la confianza en mí como futuro presidente, sino también en Nueva República. ¿Con quién nos hemos reunido? Ya que usted lo preguntó anteriormente. Con Óscar Avalle, del Banco Mundial, y hablamos del canje de deuda, de implementación de Hacienda Digital, escáneres, etcétera. Con Fernando Quevedo, del Banco Interamericano de Desarrollo, con quien conversamos sobre los mismos temas. Y más recientemente con representantes de fondos de inversión internacional de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, que juntos manejan portafolios superiores a los 17 mil millones de dólares. Muchas gracias. Realmente lo reconozco, eh, los seis han dado un ejemplo de que se puede discutir en forma directa, en forma franca, en forma inclusive fuerte, pero respetuosa. Muchas gracias. Creo que el país valora mucho eso. Vamos a la última parte, que son las conclusiones donde cada uno de ustedes tendrá un minuto y según... El orden acordado comienza don José María Figueres. Costarricenses, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Costa Rica no merece seguir pagando el precio de más experimentos políticos. Este domingo tenemos una elección que es absolutamente vital y extraordinaria en su importancia para el país. Vamos a mañanear tempranito y vamos a ir a elegir un nuevo gobierno. Yo me comprometo con ustedes a que vamos a un gobierno que será absolutamente respetuoso de los derechos de todas las personas de las juventudes, de las mujeres, de los hombres, de las personas mayores y que además trabajará con el sector de la producción nacional, las empresas, las cooperativas, las asociaciones de desarrollo para levantar la economía y combatir la pobreza. Creo y estoy convencido que podemos conformar un milagro costarricense. Hagámoslo. Le pido su voto con respeto. Don José María Villalta. Costarricenses, quiero ser presidente porque amo a esta patria, amo este país y quiero recuperarlo con justicia social y ambiental para todas las personas. Ustedes se han sentido defraudados por los partidos tradicionales que nos gobernaron por décadas, quebraron el país económica y moralmente y desataron la corrupción. En este debate, han quedado claras las alternativas, el camino no es discursos autoritarios, prepotentes, que respetan a las mujeres, ni que respetan los derechos humanos con fundamentalismo de las demás personas. Aquí... La opción que tiene una trayectoria limpia, sin denuncias de corrupción o por financiamientos ilegales, y que puede recuperar este país para defender los derechos de todas las personas, es el Frente Amplio. Este domingo, votemos con esperanza por el Frente Amplio en las dos papeletas. Muchas gracias. Doña Linet, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos por el acompañamiento que nos han dado en esta campaña. Muchísimas gracias porque me permitieron ingresar a sus hogares y me permitieron llegar con mis propuestas. Hoy les pido muy respetuosamente que nos apoyen. Por un país con mayor igualdad, más inclusivo, más respetuoso de los derechos humanos, del ambiente. Por un país para todos digamos no a la discriminación no a radicalizar no a los agresores digamos sí y dos veces sí a los derechos humanos al bien común a la justicia social a la inclusión a que todos estemos mejor en este país, digamos sí a un cambio de gobierno a un gobierno bueno que con solidaridad enfrente como corresponde las necesidades y requerimientos de la población, que Dios los bendiga Don Rodrigo, por favor Todos amamos esta patria y sabemos que esta es una elección fundamental para nuestro futuro Necesitamos un cambio urgente, que no puede ser devolverle el poder a los tres partidos que nos trajeron a este desastre, mucho menos darle el poder a un actor político o a un partido de extrema izquierda o de extrema derecha que violan nuestra democracia y valores. Yo, Rodrigo Chávez, doy un paso al frente como costarricense de centro, preparado, con experiencia internacional y muy valiente. Comámonos esta bronca para que se les acabe la fiesta a los mismos de siempre. Usemos esta arma poderosa, un lapicero, para votar en las dos papeletas del Partido Progreso, porque vamos a volver a vivir en una patria honesta, con oportunidades para todos y donde vivan el trabajo y la paz. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Costa Rica. Don Fabricio, por favor. Gracias. Que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos, dijo Nelson Mandela. No podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Ustedes me conocen por años, conocen mi fe, que es la misma de todos ustedes, y saben que mientras otros no estaban en el país, nosotros estábamos acá, juntos, enfrentando la pandemia, luchando contra muchas adversidades. Hoy por hoy... Estoy convencido de que Costa Rica, de norte a sur, de este a oeste, hoy tiene una gran oportunidad de echar el pasado, rechazar el pasado, rechazar el comunismo, rechazar la soberbia e ir hacia la ruta del verdadero liderazgo. Hoy por hoy tenemos la gran oportunidad, este domingo, en las dos papeletas, de votar por Nueva República para traer desarrollo y soluciones para todos, sin excluir absolutamente a nadie. Me emociona decirles que lo logramos. Ya llegamos hasta aquí. Ahora solo falta su voto. Lo espero el domingo. Ganemos temprano. Don Eliezer, por favor. costarricenses. Ustedes han visto cómo los candidatos cuyo apoyo ha venido cayendo se han dedicado a atacar y a inventar falsos y han podido contrastar estilos diferentes de hacer política. Nosotros hemos venido aquí a hacer propuestas y los costarricenses ya no comen cuento. La cantidad de indecisos que hay a estas alturas demuestra que están pensando muy bien su decisión. Eso es bueno para la democracia. Yo los invito a soñar con una Costa Rica de posibilidades para todos, que no deje a nadie atrás. Donde los jóvenes puedan recibir una educación de calidad y obtener empleos de calidad. Donde las mujeres y los hombres compartamos las responsabilidades y ellas puedan desarrollarse y progresar en libertad. Donde los emprendedores y los pulseadores no sean perseguidos. Salgamos a votar este domingo con alegría, vistamos a la democracia costarricense de naranja y voten en las dos papeletas por el partido a naranja con la paloma blanca. Muchas gracias. Esperamos en el debate de Televisora de Costa Rica. Es la meta que teníamos, haber contribuido a que usted tenga más elementos de juicio para una de las decisiones más importantes que los ciudadanos tenemos en democracia, que es escoger nuestros gobernantes. Gracias por habernos acompañado y eh, no quiero eh, terminar sin despedirme personalmente. Don José María, gracias muchas por gracias, haber venido. Ignacio. Buenas noches. Señora. Don José María muchas Villalta. Gracias. Muchas gracias. Doña Linet, gracias por estar con Un nosotros gusto. hoy. Muchas gracias. Un gran honor. Muchas gracias. Don Fabricio, muchas gracias. Gracias a usted, don Ignacio. Don Eliezer, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ignacio, y a Televisora de Costa Rica. Y gracias a todo el equipo que ha hecho esta transmisión. Me quitó las palabras, era lo que iba a decir. <risa> que hay todo un equipo de trabajo de Televisora de Costa Rica para poder hacer realidad este debate, donde los candidatos son los que tienen la palabra. Caballeros, dama, muy buenas noches. Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.